Bien, vamos a eh, realizar la instalación de Google Chrome en Linux Mint. Eh, como veremos, eh, Google Chrome no está en los repositorios por defecto de Linux Mint, eh, de modo que tendremos que configurar eh, el repositorio para proceder a su instalación. Eh, lo primero que tendremos que hacer es... Eh, eh, comprobar que eh, dentro del centro de control de Linux Mint, como podemos ver, podemos acceder a través del menú, eh, vemos que hay una serie de eh, orígenes de software, que es donde se conecta eh, el sistema operativo para realizar descargas de software, con lo cual sabemos que estará eh, perfectamente probado y funcionará correctamente con nuestro sistema sin darnos eh, excesivos problemas. De modo que podemos, eh, tenemos varios eh, eh, repositorios oficiales. ¿vale? Tenemos una serie de, eh, de elementos que podemos añadir. Eh, podemos añadir repositorios adicionales y siempre eh, relacionados con las determinadas claves de autentificación. Bien. Nosotros vemos que eh, en ningún momento hemos visto eh, ni en los repositorios ni claves de autentificación de, de Google, con lo cual ya podremos suponer que a la hora de instalar eh, Google Chrome, pues seguramente no aparecerá en eh, los repositorios. Sí que dentro del listado de software que ofrece el Linux Mint dentro de los paquetes, ¿verdad? Entonces, sí que vemos que está Chromium, que es una versión de código abierto de, de, del navegador Chrome, pero no es lo que nos interesa en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, por un lado, hemos hecho una búsqueda en Google, de modo que eh, eh, hemos, tenemos acceso a los repositorios eh, donde Google eh, tiene eh, sus eh, softwares, de modo que para eh, utilizar su, eh, su software, lo primero que tenemos que hacer es eh, añadir la, las claves de, eh, de firma. ¿Vale? Esto lo haremos a través de este comando, que copiaremos. He habilitado esta carpeta en la carpeta de descargas, Google Chrome, G Chrome, de modo que podamos pegar, nos pide, como vamos a hacer una modificación en el sistema, nos pide que eh, introduzcamos el, la contraseña, ya está eh, incluida, y ahora tendremos que eh, configurar el repositorio. Para ello, y ahorrarnos eh, búsquedas, sin entrar demasiado en qué es cada cosa y qué estamos haciendo en concreto. Evidentemente, sí que tenemos que tener en cuenta que eh, todas estas cuestiones eh, debemos hacerlas desde eh, repositorios seguros o de páginas que eh, sean de nuestra confianza, porque podríamos dañar nuestro, nuestro equipo, nuestro sistema. ¿De acuerdo? Teniendo eso en cuenta, Hemos copiado y pegado eh, el, la configuración del repositorio. Ya la debe, debemos tener configurada. Y ahora vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que en orígenes del software, creo que he tecleado mal la contraseña. Ahora sí. Vemos cómo tenemos los repositorios adicionales de Google y las claves de autenticación de Google. ¿vale? Ahora cuando accedamos a través del gestor de paquetes, cuando realicemos una búsqueda, vamos a recargar porque es posible que no se hayan recargado la lista de paquetes completa. Ya efectivamente... Nos aparece Google Chrome. Siempre intentaremos irnos a versiones estables del software, ¿de acuerdo? Las versiones betas no, e inestables eh, están ahí para que podamos probarlas, pero es mejor que en entornos de producción no las utilicemos. Pulsamos sobre aplicar, se descargarán, nos informa, se 179 megas y se necesitan descargar 45. Aplicamos los cambios. Y en cuanto, a, en cuanto se descargue eh, el software, empezará la instalación de, del mismo. Como vemos, dentro del centro de control, no solo está el gestor de paquetes Synaptic, también está específicamente el gestor de, de software, que eh, es un software, realmente de gestión de software, eh, que es mucho más pesado, yo prefiero utilizar Synaptic, eh, ya que el gestor de software es más, más pesado, es más lento, etcétera, que el gestor de paquetes. El gestor de paquetes nos eh, permite instalar otras eh, aplicaciones, eh, elementos eh, que estén relacionados con el software que estamos instalando, etcétera. Como vemos, eh, se van instalando los paquetes y el software y ya una vez que nos informa... Eh, Linux que ya Google Chrome está instalado. Vamos a comprobarlo. Ya podemos cerrar Synaptic. Voy a ir cerrando ventanas. Y vemos que debe estar en Internet Google Chrome. Aquí está. Con lo que tenemos acceso a... nuestra aplicación.